Amigo, amiga craniano, soy Jorge Cortés, baterista de Cranion Y hoy vamos a ver bases para la batería, algo muy sencillo que son mano. Primero está el clásico single stroke roll o golpe sencillo Que es derecha, izquierda, derecha, izquierda Si usan los dedos, estos dedos atraen a la baqueta hacia adentro Hay muy buenos bateristas mexicanos que hacen eso Hay un chavo que se llama Aldo que es brutal haciendo eso Pero yo soy más fresita y lo voy a hacer uno y uno Son golpes cortos, no son golpes largos. Y es. Está el double stroke roll o golpe doble, que es dos de este lado, dos de este lado. Y es eso. Dos y dos. Tenemos también uno que se llama paradiddle o yo le llamo solo quiero mis cocoles yo así le llamo porque así me lo aprendí sería derecha, derecha, izquierda, derecha izquierda, izquierda, derecha, izquierda es solo quiero mis cocoles esta parte puede usarse para ritmo por ejemplo es si estos vamos a ser muy interesante Y tenemos también uno que uso mucho yo, que es acentos en, en grupos de tres, que es derecha, y derecha, y luego izquierda derecha, derecha, es así. Y uno último, que este está, está muy truculento Se lo copié a Neil Peart De Rush, que es un doble cruzado Y esto es así, lo voy a hacer muy despacio Muchachos, a mí me costó como Como dos meses hacerlo, ya me salió Entonces sería, del tom de piso a la tarola Haces esto Esto es todo por hoy, danos tu opinión, aprende, goza, nos vemos en la próxima, soy Jorge, te quiero mucho, cráneo y cráneo, <ríe> cuídate bien, forzate también bien, nos vemos en la próxima, campanita, like y adiós.